Estás a punto de investigar y conocer la verdad con Oxlack Castro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en donde les voy a presentar un caso que se está volviendo viral en redes sociales, en Facebook y seguramente durante toda la semana va a comenzar a, a dar mucho de qué hablar porque es un video muy, muy extraño y bueno, quería hacerlo ahorita rápidamente para compartírselos para que lo vieran y para que también me dieran su punto de vista, su opinión. Y me parece muy extraño porque pensé que se trataba de un caso de abuso infantil. Me enviaron el video a mi correo y me pedían que lo explicara. Yo lo reproduje y no le encontraba nada raro. Hay una mujer que se supone está grabándose a ella, ella con el celular, pero en realidad comienza a grabar a este, al parecer papá y su hijo. Por lo tanto yo pensé que eh, se trataba de algún tipo de abuso, en el video vemos como que el, el señor está enseñando al niño a, da, a nadar, el niño como que se empieza a ahogar, no lo sé, me pareció muy raro, pensé que se trataba de algo sobre el niño y el papá, por eso esta mujer, eh, sin que se viera tan evidente, estaba grabándolos, pero no, después me di cuenta de lo extraño. De lo increíblemente raro de este video. Así que vamos a verlo. Para ver si ustedes se dan cuenta. ¿Qué sucedió? Vamos a verlo. Pues ahí lo tienen. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué sucedió? Si no se dieron cuenta vamos a volver a verlo en cámara lenta veamos en esta segunda vez si ya lo vieron mejor en cámara lenta Ahora la pregunta es, ¿de dónde salió esa mano? Y si ustedes no se habían dado cuenta, vean ahora nuevamente a repetición, pero voy a señalar una mano extraña que sale y que toca al niño. ¿De quién es esa mano? Vamos a verlo. Como pueden ver en ningún momento vemos a alguna persona cercana y cuando el niño es levantado y lo van a sentar aparece esta mano que le toca el glúteo, pero no hay nadie cerca. Algunas eh, explicaciones que podríamos dar es que esta alberca quizá pueda tener a la mitad pues un camino y donde pueda conectarse con otra alberca, así que hay gente que pueda pasar por debajo y entonces lo que estamos viendo es alguien que eh, está por debajo de este tipo puente y toca al niño pero no lo creo tampoco después si observamos bien la mano, tiene uñas largas, es una mano de mujer, ¿Qué sucedió Muchas personas seguramente youtubers estarán presentando este caso como algo sobrenatural Como la mano de la bruja o como un montón de cosas Tampoco creo que se trate de ninguna marca, de algún video publicitario Si ponemos atención y aquí viene pues la explicación que les voy a dar a continuación Es que por el ángulo del video eh, de cómo fue tomado es que no se ve que hay una mujer del lado izquierdo si notamos desde el principio la mujer que está grabando y eso se me hace súper raro yo no sé por qué está grabando al papá y a su hijo esta señora se supone se está grabando ella misma pero si podemos notar empieza a grabar al papá porque no lo sé pero vemos que en la esquina inferior izquierda pues hay un ángulo ciego que no se ve Ahí por una milésima de segundo podemos ver ahí en esa parte que hay una persona. Vemos el color carne en la esquina. Es decir, en todo el momento una mujer seguramente estaba ahí abajo. Pero por el ángulo de la, de la toma del celular no se veía. Si vemos el recorrido del teléfono, el recorrido de la cámara hasta donde el señor sube al niño... En ese mismo recorrido la mujer también que estaba ahí Hizo el recorrido pero no se vio Hasta que llega al cuadro de la cámara Y lo único que podemos notar es la mano de la mujer Por eso notamos que son uñas Quizá pudiera ser la mamá ¿Y por qué hizo ese recorrido? Porque el niño parecía que se estaba ahogando Entonces por eso el papá lo saca Y la mamá se acerca también ah, de alguna forma pues tocarlo que para hacerlo sentir seguro o por la angustia que tenía de ver que el niño pues no estaba aprendiendo bien a nadar seguramente tomó agua demás y comenzó como a ahogarse por eso lo sacó el señor y la mamá se acerca pero esa es la explicación entonces de esa mano misteriosa si sí, en un momento si la vimos de principio nos parecía extrañísimo porque no podía salir una mano de la nada una mano de, de esa parte de la alberca o donde estaba el cuerpo de esa mano es porque el ángulo de la cámara no lo ocultó a la mujer todo el tiempo, así que esa seguramente es la explicación. Pero muchos otros youtubers, seguramente lo subirán como la mano de la muerta, la mano de la sirena, no sé cómo le vayan a poner, pero bueno, podemos notar que es el ángulo de, de visión que ocultó el cuerpo de esa mujer y entonces hasta que ella entra a cuadro es cuando se alcanza a notar su mano. No sé ustedes qué opinen, déjenme aquí abajo en los comentarios, este video lo quise hacer rápidamente pues para darle una explicación antes de que se vuelva mucho más viral. Recuerden que aquí les voy a estar presentando pues la verdad de muchos casos, también compartiéndole la historia de los fenómenos paranormales, de la criptozoología, de los monstruos y de muchas otras cosas más. Mi nombre es Oslar Castro y nos vemos en el siguiente video o si no en la siguiente transmisión de Encuentro con lo Desconocido. Hasta la próxima.